Para mí fue muy útil y muy importante haber participado en la décima sesión de la Comisión Interparlamentaria de la del Pacífico, que como ustedes saben incluye a México, Colombia, Perú y Chile. Además está, además está como observador Ecuador y otros países. Efectivamente, como mi consejo parlamentario, quedamos en la Comisión Interparlamentaria. Y lo más importante de que Chile obtiene hoy día la presidencia por, por este año y lo mismo ocurre tanto a nivel, a nivel presidencial que donde el presidente Piñera eh, asumió como el presidente Presidente lo mismo ocurrió con el diputado Calixto Miguel Ángel Calixto que fue asumido como presidente de la comisión parlamentaria y con, y con Don Bernardo Larraín que fue el en ...la presidencia en los empresarios. Nosotros participamos no solo en la sesión de la, de, de la Comisión Interparlamentaria... ...sino que también participamos en las actividades que hicieron los empresarios... ...y por supuesto, estuvimos presentes en las intervenciones que tuvieron los, los, los, el presidente de Chile. El rol que le va a corresponder a Chile... Para que en la, la, la próxima sesión que se va a de, de, de realizar acá, lo puedan organizar tanto a nivel de las cumbres presidenciales como hacer también parlamentarios y empresarios. Y eso en el entorno que hoy día cada día es más importante, el multilateralismo, especialmente cuando vemos hoy día la, la situación que ocurre con la, entre China y Estados Unidos. Creo que eso, eso es lo más importante. Yo creo que justamente en un, en, en un mundo que estamos hoy día globalizados, es, es importante eh, trabajar en, la, en lo que es la parte regional. Y esto creo que aquí justamente creo que es, es fundamental lo que está ocurriendo con el trabajo que vienen realizando por ocho años Colombia, México, Chile y Perú, y a la cual se quieren hoy día agregar otros países. Me parece muy importante, y esto debemos, debemos agregarlo, y yo espero que así también sea aprobado en el Senado el TPP-11. Y Yo creo que justo, justamente está en, en, ese, en ese entorno, en la potencialidad que hoy día tenemos con eh, economía eh, tan potente como la, como la economía china, que sería la segunda la segunda economía, y junto con eso también la cantidad de población, como del producto interno bruto que ellos tienen. Yo creo que Chile ha desarrollado su, su crecimiento a través de, de abrirse al mundo, eh, ya sí teníamos en el año 90 un ingreso per cápita de 5.000 dólares, y hoy día tenemos. A su, asciende casi a 25 mil a 25 dólares. Pero esto, y eso para mí es la importancia de este papel, que es, es un trabajo integral y progresivo, hay que hacerlo ya en, en ciencia, no solamente en la parte econo, en, económica, sino también en la parte de ciencia y tecnología, en los servicios, y creo que eso es lo que nosotros debemos reiterar. Eh, creo que la, la, el mejor ejemplo es que, como ya dije, Estaban el presidente de México, el presidente, Chile, el, perdón, el canciller de México, el presidente de Colombia, el presidente de Perú y, por supuesto, el presidente de Chile. Para mí es lo más importante. Yo creo que ahí es, es, es fundamental todo lo que es innovación y tecnología, y sobre todo con los. los esto está íntimamente relacionado con las fuentes laborales. Se hizo un panel sobre educación y educación especialmente cómo nosotros tenemos que vivir, cuál es la educación que tienen que tener nuestros jóvenes para este mundo donde vienen grandes cambios desde el punto de vista laboral.